Entonces, esto, ¿a qué se debe la variación isotópica del agua? Bueno, pues, cuando ha habido en la, en la Tierra, ahora estamos en una época interglacial, ¿eh? Como ya sabéis, el Dodoceno es una época caliente. Época caliente, ¿qué quiere decir? En general, la temperatura un pelín más elevada, no mucho más, un poco más elevada, pero sobre todo, lo que quiere decir es que en, el, en los casquetes polares hay poco hielo, ¿eh? Hay poco hielo. Cuando es época glacial cuando es época glacial, en los casquetes polares hay mucho hielo. Pero ese hielo no es agua de mar congelada, sino que es simplemente la nieve ¿eh? que se va eh, acumulando de año en año en el, en el casquete polar y en invierno no se funde. Con lo cual va creciendo cada vez, cada vez, cada vez ¿eh? el polo. ¿eh? Toda la, la, la envoltura de hielo en los polos. Si el agua tiene dos isótopos, el oxígeno 18 el oxígeno 16, evidentemente, ya os lo podéis imaginar, tiene un poco más de... la presión de vapor es un poco más alta la del oxígeno 16. Se evapora más agua de oxígeno 16 que agua de oxígeno 18. Con lo cual, cuando estás en época glacial, vas acumulando en el polo agua con oxígeno 16 preferentemente, ¿eh? no, no al 100%, pero preferentemente acumulas agua con, enriquecida en oxígeno 16. Quiere decir que el océano se enriquece con agua en oxígeno 18. ¿Mm? Y esto es lo que representa aquí. Entonces, cuando tenemos esto, periodo glacial, ¿eh? tenemos un casquete polar glacial, un casquete polar gordo, y mucho oxígeno 16 en el agua del, de, del casquete del mar y mucho oxígeno 18 en el agua del mar cuando estamos como ahora en el periodo interglacial tenemos poco hielo en los polos por tanto, más proporción, menos proporción de oxígeno 18 en el mar y entonces el estudio eh, con, eh, lo que hicieron estos hombres que os he enseñado antes fue empezar a coger columnas sedimentarias eh, y a cada nivel, ¿eh? cortar en trocitos el, el, el, el, el testigo y analizar la composición isotópica de oxígeno 18, oxígeno 16 de los esqueletos de los foraminíferos. Evidentemente, para evitar problemas, aislaban una especie de foraminífero y para la misma especie, pues, analizaban la composición isotópica. Y entonces, los sorpresa, se encontraron con que había como una regularidad, ¿eh? una periodicidad de cambio de más nivel de oxígeno 18, menos nivel de oxígeno 18, más nivel, etc. ¿Eh? Esa periodicidad eh, se estudió y se comparó con la teoría de Milankovitch. ¿Eh? Y aquí tenemos el, eh, digamos, el perfil de insolación. Esto es el perfil de insolación. Estos son años. ¿eh? ...esto es hace 400.000 años... ...esto es ahora... ...pues este es el perfil de insolación... ...que eh, predice la teoría de Milankovitch... Cómo tiene que cambiar eh, la insolación que recibe la Tierra... ...la insolación media... ...y aquí tenemos... ...la curva medida... ...a partir de los isótopos de los foraminíferos... ...en los sedimentos... ...hay que decir... ...tú podías ir a cualquier sedimento... ...de cualquier punto del mundo y te salía una curva parecida a esta. No igual, pero parecida. Con lo cual ¿eh? empezamos a tener una idea de que lo que estamos viendo con estos dos isótopos es una oscilación regular, una oscilación global. ¿eh? Es algo representativo de todo el planeta, no una cosa específica de este sitio, sino una cosa general. Bueno, entonces se vio que teníamos estas curvas en general y se comparó con las de melancol. Claro, uno puede decir, ¿esta culpa vosotros creéis que se parece a esta? ¿Qué os parece? ¿Son, son iguales o no? Alguien no, yo, yo, yo no es para nada. Bueno, entonces me puede decir entonces para qué no hablar de todo esto. <risa> bien, pues es una pregunta. No, lo que pasa es que hay una técnica que se llama análisis de frecuencias. Y tú puedes analizar, la, eh, cuando tienes una, una curva en el tiempo, tú puedes analizar las frecuencias que la forman. Es decir, hay unas frecuencias específicas. Y aquí el punto es que al analizar la curva de isótopos se vio que los, las frecuencias o los periodos que daban lugar a esa curva de isótopos eran los periodos de 100.000 años, eh, 41.000 años y en torno a los 20.000 años es decir, los mismos periodos que había predicho la teoría de Milankovitch este es el punto es decir, que cualitativamente cualitativamente las dos curvas eh, son iguales cualitativamente lo que pasa, que ya estos son los periodos que tú encuentras en la curva de los isótopos y estos son los periodos y sus amplitudes predichas por Milankovitch entonces ya se ve que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, Milankovic en sus cálculos astronómicos ¿eh? que después otros repasaron y estaban de acuerdo, predice que la, el efecto de la excentricidad tiene que ser pequeño. En cambio, en la, medida, la medida isotópica en, tierra, en la Tierra, en el planeta, demuestra que la amplitud es la mayor. Entonces, otros, la precesión, según Milankovic, ¿eh? tenía que ser la una influencia importante y, uh, se, en la medida en tierra, sale menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Eh? Uh, bueno, primero quiere decir que los que se dedican al estudio de, del cambio climático, afortunadamente, tienen más trabajo. Porque si no, si se hubiera demostrado que lo de Milankovic salía cuadrado uh, perfecto a lo, a lo que se observa, pues se ha acabado el trabajo para la gente. Pero no, quiere decir que desde, es decir, esa influencia general, esa influencia general de la insolación que recibe la Tierra, cuando este efecto de insolación interviene con la dinámica terrestre del clima, aquí hay efectos de amplificación y efectos de amortiguamiento, ¿eh? y por tanto, si queremos entender cómo cambia el clima, tenemos que entender esos efectos. Entonces, aquí bajamos del, de la, de la, del cielo a la Tierra. ¿eh? ¿De qué depende el clima en la Tierra? El clima depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de la interacción entre el mar y la atmósfera. Entonces, como sabéis, el mar tiene unos ciclos. ¿eh? El mar, eh, cuando hablamos del mar, sería desde el último cambio. Uh, geográfico importante que ha habido en la Tierra ha sido hace unos 3 o 4 millones de años que es cuando se cerró aquí en, en bueno, el paso, perdón, en Panamá ¿eh? se cerró la conexión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico ¿eh? a partir de este momento surge aquí la corriente del Golfo ¿eh? la corriente del Golfo y por tanto tenemos este ciclo también se forman otros ciclos como aquí en el Pacífico, etc. Estos ciclos son debidos a la fuerza de Coriolis, etc. Pero bueno, de todos estos ciclos que hay, el más importante es este precisamente, el de la corriente del Golfo, a nivel planetario, me quiero... ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo te coge agua caliente y muy salada del Mar del Caribe ¿m? y te la lleva hacia Europa. ¿M? Hacia Europa, hacia aquí, ¿eh? enlaza con esta corriente y por aquí, por Europa, nos lleva agua caliente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la península ibérica. ¿eh? Bueno, la península ibérica tiene una latitud, todos lo sabéis, más o menos 40 grados norte, muy bien. Eh, tenemos un clima bastante aceptable, ¿eh? Eh, bien, o bueno. bueno ¿eh? Eh, si nos vamos a la misma latitud, aquí, en América, estamos entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues a la misma latitud, por ejemplo, en invierno, ¿eh? en invierno, en Nueva York, por ejemplo, se les el agua del puerto o sea, tienen un clima mucho más frío ¿eh? que nosotros tenemos aquí en la península ibérica uh, si miramos el, la península escandinava ¿eh? aquí tenemos, por ejemplo, bueno, sí, aquí está Tromsø, el norte de Noruega en invierno hace más frío, evidentemente, que en la península ibérica pero aún así, ahí la gente vive todo el año si nos ponemos a la misma latitud ¿eh? y vemos aquí Groenlandia, en Groenlandia no vive nadie Hace demasiado frío como para poder vivir. ¿Mm? Y eso es debido al efecto de calentamiento ¿eh? de la corriente de, del Golfo. ¿eh? De hecho, si hacemos una si miramos el planeta desde el Polo Norte, ¿eh? ¿qué se ve? Bueno, bueno, esto sería el hielo del Polo Norte. ¿Mm? Le falta un trozo, le falta este trozo. ¿Eh? aquí falta hielo, ¿eh? porque eh, si no hubiera la corriente del Golfo bueno, simplemente por el efecto solo de la inclinación de, de la Tierra aquí no está porque nos llega el agua de la corriente del Golfo y nos funde el hielo ¿eh? el hielo que hay por aquí ¿eh? o sea, nos llega la corriente del Golfo y funde todo ese hielo pero si no, el polo norte cogería un buen trozo de, la de, de, de toda la península de Escandinavia bien bueno, pues esto evidentemente son buenas noticias eh, para nosotros, eh, es decir que tenemos que estar agradecidos a nuestros abuelos porque fueron a vivir en un sitio digamos, bastante decente, eh, pero eh, digamos que aparte de este punto eh, también tiene una significación planetaria, no solo eh, nos, nos va bien a nosotros, sino que lo que ocurre también es que el agua que llega aquí arriba eh, es un agua, claro, al calentar otras cosas se enfría, pero todavía conserva mucha sal y se nos convierte en un agua fría ¿eh? el agua fría y densa porque tiene mucha sal y se convierte en el agua más densa de todos los océanos de todos, todos los océanos del planeta por tanto, ¿qué ocurre? pues se y por tanto, aquí, ¿eh? en estos puntos aquí naranjas que salen ¿eh? son los puntos de formación de lo que se llama agua oceánica profunda ¿eh? o agua atlántica profunda, pero que es la, la más densa. Y esa agua que se hunde por debajo el mar, ¿eh? pasa por aquí ¿eh? y después llega a dar la vuelta a la Antártida, alrededor de la Antártida también se hunde agua, pero menos, o sea, no es tan densa como la que se hunde aquí. Y por tanto, hay todo un mecanismo de circulación de agua que tiene digamos, este ciclo en superficie sería las líneas rojas y en profundidad las líneas azules que todo esto es lo que se llama la circulación termoalínea este sistema eh, no es un sistema pequeño, eh, o sea la, la, la, la cantidad de agua que se hunde aquí son del orden de eh, que se llama son, eh, son unos mm, 17 que son 17 eh, millones de metros cúbicos por segundo ¿Eh? esa cantidad es eh, como más o menos, casi 100 veces el caudal de todos los ríos del mundo ¿Eh? quizá no llega a 100 veces ¿Eh? Pero, o sea que no es una cantidad insignificante ¿Eh? o sea una cantidad de agua brutal ¿Eh? bueno, pues esto funciona ahora cuando es época internacional cuando es época glacial, eso no funciona ¿Eh? o funciona muy mal o sea, funciona. Entonces, precisamente, es que si avanza el hielo, precisamente es porque no hay el mecanismo ¿eh? de la formación de agua profunda, el mecanismo de la corriente del Golfo, y por eso se va avanzando cada vez más el hielo. Por tanto, en cierto modo, el sistema climático en general ¿eh? tiene que, esto si fuese el Polo norte y esto el Polo sur, Formación de agua atlántica profunda que empuja ¿eh? por el fondo del Atlántico agua para abajo y tendríamos el efecto de aguas formadas alrededor de la Antártida que empujan por el otro lado. Tenemos unos que empujan por aquí y otros que empujan por allí, por el fondo. ¿eh? Nosotros no nos enteramos de esto, porque estamos en la superficie, pero eso es un punto importante ¿eh? de cómo funciona el clima. Ahora que estamos en época interglacial, estamos así. La, cuando ha sido época glacial, avanza el hielo y fijaros, es que hay hielo cubierto toda Inglaterra. Cuando ha sido la época más intensa de la época glacial, toda Inglaterra, todas las islas británicas cubiertas por el hielo. ¿eh? Y el mar del norte, todo hielo. ¿eh? O sea que no...